El año de mi graduación. Clasificación por edad, mayores de 16 años. Duración, 1 hora 53 minutos. Género, comedia. Una acrobacia fallida la dejó en coma durante 20 años. Ahora, tiene 37, acaba de despertar y está lista para vivir su sueño, ser la reina del baile escolar. Protagonistas, Rebel Wilson, Zoe Chao, Sam Richardson. No puedo dejar que una mujer de casi 40 años asista a la escuela. Para mí ayer iba a la escuela todavía. No será para nada raro. Populares. Todos somos los populares. Ah no, no, no. Hay solo tres formas de ser popular. Ser porrista en la escuela, trabajar en Candy o dejar que los chicos usen la puerta trasera. ¿Qué? No, no, no. Ok, creo que ella la entendía esto. Consigue seguidores siendo alguien que le cae bien a todos. Sí. ¿Nunca te cansaste de querer agradarles a todos todo el tiempo? Ahora voy a hacer algo que desearía haber tenido la confianza de hacer hace 20 años. Ser la verdad. <risa> oh, Tracer. Eres un... <risa> pero sin magia. ¿Cómo te atreves? Sí, ya. Me divertí más estando así. Un maridaje perfecto. Clasificación por edad. Mayores de 13 años. Duración, una hora 42 minutos. Género, comedia. Para ganarse a una cliente importante, una emprendedora ejecutiva vinícola trabaja en un criadero de ovejas, donde cruza flechazos con un tosco y misterioso lugareño. Protagonistas, Victoria Justice, Adam Demos, Lucas Ardelis. Antes pronto, necesito vinos de la familia Paul. ¿Australia? Ah, <risa> ¿Puedo ayudarte con algo? ¿La combinación de la caja fuerte? Sí, de. no. Estoy muy emocionada con su vino, señora Bond. ¿Vino? Reguera. Ok, misógino, qué lindo. Sí, lo que sea. Vine hasta aquí para mostrarle a la señora Bond que hago un esfuerzo adicional. No, no, no, no. Sí, no, no. Ya lo tengo. Eres Barbara Streisand. Espera, oigan, ¿tienen lana en las orejas? ¿Qué hacen? Nunca me he dado por vencida, jamás. ¿Dónde está esa intrépida que...? Es de pensar en ella, ¿no? Es por eso que insististe en que se quedara, porque pensaste que me enamoraría de ella. ¿Qué vas a decirle a Lola? Sabes que nunca se lo diré a Ana. Es una de continuar. ¿Cómo va todo con la americana? Uh. Aquí estoy. Trabajando. Duro. Temporada de bodas. Clasificación por edad. Mayores de 17 años. Duración: 1 hora 37 minutos. Género, comedia. Presionados por sus padres para encontrar pareja, Asha y Ravi fingen salir juntos durante un verano, pero el plan se les vuelve en contra cuando poco a poco se empiezan a enamorar. Protagonistas, Surai Sarma, Ari Afsar. Si quieres que te dejen en paz, ve a la cita. Tienes que conocer a no, Por favor, ¡Mamá, no! sí, mamá. ¿Eh? No. Tengo un trabajo nuevo que consume toda mi vida. ¿Sí? Esos son para siempre, querida. Mi príncipe azul indio está aquí. Ustedes somos perfectos juntos. No es cierto, um, Ravi? Ajá. Ah, esto no fue falsa. Uh. Esto que has esperado. Ahora reacciona y pruébale a mi jefe en Londres que fui un genio por robarte de Dios. estoy... Sé que Rabi no es perfecta, pero siento que él es tu felicidad. Exacto. ¿Cómo estás segura de eso? Déjate llevar. Clasificación por edad, mayores de 13 años. Duración, 1 hora 48 minutos. Película para adolescentes. El verano antes de la universidad, la estudiosa Oden conoce al misterioso Eli quien la ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones. Protagonistas, Emma Pasaró, Belmont Kemeli, Kate Basworth. Cambiaron. Me alegra verte. Ella es mi hijo, Stratote. <risa> <risa> no quises. eso. de otro? en The Freeze? ¿Cómo sabes tanto sobre mí? Estás con Hilar. Y no menos cuentas los detalles. Otra versión de mí misma. Pero tú no te atreves a ser tú mismo. Creo que prefiero alejar a la gente. Me consideran algo intenso. Estás es misterio. Esta es mi oportunidad de descubrir quién quiero ser. Antes de que el resto de mi vida comience. Elige o muere. Clasificación por edad, mayores de 16 años. Duración, una hora 25 minutos. Películas de terror. Un premio en efectivo lleva a dos amigos a resucitar un videojuego de los 80 y adentrarse en un mundo donde deben sobrevivir a horrores de otro nivel. Protagonistas, Ioul Evans, Asa Batter Food, Eddie Marsen. Este era un indecinto. Podría ser dinero fácil. ¿Conoces el wikis en la 37? Sí, yo conozco. ¿Te veo ahí esta noche? ¿Una 30? Es una cinta, así. Tienes que elegir que ella. Elige o ella. Está haciendo eso. Me está poniendo las palabras en la pantalla antes de que yo las no Tenemos que decir que. No? Creo que tú eres a quien estaba buscando. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en Detodito News.